En el día de hoy, os quiero mostrar un secreto que descubrimos gracias a vosotros en el vídeo anterior. Y es que al parecer, se esconde un secreto del que no nos habíamos dado cuenta todavía en la cabaña secreta de Wolverine. Realmente nos olvidamos de algo muy importante en ese vídeo. He vuelto a este juego para explorar de nuevo esta misma cabaña, pero en profundidad. Así que si quieren saber qué es lo que hemos encontrado o con qué nos hemos topado, esperen hasta el final del video para verlo todo. Chicos antes de empezar con el vídeo recuerdo que tenéis un sorteo en la descripción donde podréis conseguir 5000 pavos Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, dejar un buen like y comentar vuestra parte favorita del vídeo Tenéis debajo el link para participar directamente No olvides usar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite si eres un real de la Neox Army Ahora sí, empezamos con el vídeo Así que Wolverine o Wolverine ¿Cómo se dice? Nuestra misión en el día de hoy Va a ser encontrarlo y esperar un momento Y averiguar dónde es que Wolverine tiene su cabaña secreta Y es que en los comentarios del último vídeo Lo habéis reventado Muchísima gente quiere que vayamos a ver La cabaña secreta de Wolverine Así que aquí está el Tito Neox un día más. Eh, Hola, sabes dónde está Wolverine. <risa> Creo que le hemos hecho daño. No, no, no, no, no, no, oh fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. ¡Ah, ¡Mierda! <risa> no nos ve, es malísimo. Hola. Eh, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tiro maestro oh. Oh, No Solo estaba buscando a Wolverine Tío oh. Ay, Está bien hermano Vamos con la siguiente ah, Está bien Creo que si de verdad se esconde Alguna bóveda secreta En el lugar de Wolverine La encontraremos con una Tarjeta de las bóvedas Así que vamos a buscarla ahora mismo Iron Man, ¿dónde estás? A ver, ahora en serio no, Siempre me cuesta encontrarlo, tío Vale, ya hemos completado nuestra misión aquí Y lógicamente la tarjeta de Iron Man Nos indica a la bóveda de Iron Man Pero... ¿Y si nos acercamos a la meta, ¿Qué pasará? Vamos a comprobarlo Vale, ahora tenemos que encontrar a Wolverine Y no es misión fácil Oh, aquí estás, Wolverine Madre mía, ha costado la vida encontrarlo, hermanos ¿Dónde es que te escondes, pequeño saltamontes? La gente está empezando a rumorear Que en tu casa existe un búnker secreto O una gran bóveda secreta y según dicen, si vamos a ella, la tarjeta que llevo encima apuntará directamente a la casa secreta de Wolverine. Que no sabéis cuál es la casa secreta de Wolverine, ¿verdad? Venid conmigo que os la voy a mostrar. Lo único que vamos a hacer ahora es demostrar si realmente funciona o no funciona la bóveda de Wolverine. Y es que en el vídeo anterior me olvidaba de una cosa demasiado importante y todos vosotros os disteis cuenta. Y es que parecía más que claro que esa fuese la casa de Wolverine, la casa secreta y su guarida. Así que vamos a descubrir si realmente la tarjeta nos indica hacia la casa... ¿O nos indica hacia el camión o hacia dónde nos indica la tarjeta si la sacamos? Tres, dos, uno. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Hermanos, no me lo puedo creer. ¿De verdad se esconde la gran bóveda secreta? ¿Aquí debajo? ¿Pero qué ha pasado aquí? No puede ser, alguien ha destrozado esta casa Algo esconde esta casa Y al parecer hay un suelo secreto Así que voy a romper toda la casa primero Quiero ver si hay algún secreto que no hayamos descubierto todavía Literalmente voy a romper toda la casa Estoy seguro de que aquí se esconde algo que no nos ha mostrado Fortnite eh, Vale, si las paredes no esconden ningún secreto Podríamos mirar debajo del suelo Voy a romper Todo el suelo Y averiguar si hay una bóveda Secreta debajo No puedo creerlo Aquí se oye un cofre aquí debajo ¿Qué? No puede ser Hermanos ¡Qué locura! Estoy flipando Hermanos la bóveda secreta de Wolverine eh, Vale, vale, a ver, era broma No estoy encontrando nada Pero nos sigue indicando Hacia la casa, así que Tendremos que reventarla entera Oh, mamá uh. Creo que La casa de Wolverine Está Por reformar Chicos, realmente no existe Ninguna, o oh, espera un momento Oh, shit. No existe ninguna bóveda secreta por el momento de Wolverine. Y es más, seguramente la tarjeta de Iron Man nos sigue indicando... ...efectivamente, probablemente, hacia Industrias Stark de nuevo. Así que queda desmentido el mito de si realmente Wolverine tiene la casa secreta en esta cabaña o no. Y es que probablemente sí si sea su guarida... Pero todavía necesitamos una actualización para recibir una nueva bóveda. Familia, espero que os haya encantado este vídeo, que os lo hayáis pasado súper bien. Si es así, reventar el botón de like si queréis otro vídeo de esta forma, 10.000 likes. Y lo volveremos a subir. Recordar, participar en el sorteo con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. ¡Chao!